¿Qué es lo más importante? El respeto. Eso es depender de los demás. ¿De el amor? Muy Disneylandia, ¿no? La voluntad del señor. Ya sí. ¿Entonces qué es? La necesidad. ¿De qué tipo? La gente hace lo que le obliga a hacer la necesidad en ciertos momentos. La veo cada gente cada paso que das y detesto a la gentuza que oculta la verdad yo digo lo que pienso y no me callo, hay quien aparenta ser feliz inflándose a raya siendo un vasallo de un empresario fofo con un traje a medida que se ahorra tu seguridad social y se lo gasta en priva, en putas y en otros muchos vicios sociedad las que nos jode y nos desmotiva, si no tienes pasta no tienes derechos, ni básico básicos, un plato de comida y techo, sé un hombre de provecho aprende un oficio y dales tu aportación para sus sueldos vitalicios y sueña con sus casas, sueña con sus coches, sueña despierto en el turno de noche y sueña con un boleto premiado de lotería, aunque es más fácil que te toque un cáncer o una suegra que no se fía, la muchedumbre desvaría, hombres y mujeres y sus fantasías, pagos por plazos, hipotecas para los restos, la ostentación reluce y no queda nadie honesto, paseedad en los saludos, sonrisas forzadas, prisas por llegar a casa tras una dura jornada, no me invento nada, es lo que veo, lo que veo. intento mantenerme al margen Ajetreo, y es que estoy por encima de tu vacilo constante No me hace falta vestir caro va a ser elegante Ni para ser un farsante como la mayoría Gasto mi día rimando en mi lejanía Salgo de marcha poco y menos a esas discotecas En las que ellos van a destregar el nabo Y ellas a mover las tetas, sexo rápido en lavabos Gramos de cualquier mierda mal cortada Que los deja trastornados Es lo que veo y lo que me cuesta. Todo pasa factura y demencia senil a los 40 Exparientas que rehacen su vida con otros Manutenciones, corazones y bolsillos rotos Y aún así sonríen para la foto Y aún así siguen siendo devotos De un Dios que les cierra las puertas del paraíso, el cura de tu parroquia no te va a pagar las letras del piso, sumisos fustigados por la ignorancia, pensamientos sectarios inculcados desde la infancia, extravagancia, misa los domingos, media pensión para el cepillo y con el resto al blingo, irónicas contradicciones en un país de carajillos, cervecitas, bocadillos y raciones, en un país en crisis y recesión, esto es lo que veo desde mi habitación. Desfase generalizado, autónomos arruinados, currantes en el paro, bancos que han jugado con tu vida y se ha alargado y te han dejado más colgado que un pez anticuado en un colegio público. Consumo pútrido, más acelerado a cada paso, cada año que pasa los recursos más escasos, siguen produciendo más de lo necesario, obsolencia en productos de un año a otro año. Vaya tiempos corren, alegría y colgorio pa'l demonio, más vicios que virtudes, más envidia y más odio, amor y comprensión, siendo más necesario que las drogas consumidas en cada rincón. En barrios, en antros, en fiestas, a diario, dosis gramos, tarjetas y lavabos condenando a esclavos, sumisos enganchados a un material que en unos años los dejará tocados. Mantén alto el ánimo, es bueno ante la lucha, hay que cambiar la mentalidad del vecindario, hacer de cada tema un mensaje porque luchar a un fragmento verbal donde podamos respirar. ¿Quién puede mantenerse a este ritmo? Dime tú, cuando una hipoteca es un contrato de esclavitud, la solución sería alquilar si no fuera otro atraco, a este paso acabaremos atracando bancos. El llamado tercer mundo en condena, al primero armando guerras para alargar su calidad de vida entre comillas, porque no hay tiempo ni para pararse a pensar Porque no hay tiempo ni para descansar La producción tu jefe, la vida te exige Que apretes más el ritmo aunque vayas a pique apriétate el cinturón que yo ya me cojo el yate Y si no estás conforme a joderse y aguantarse Dice a joderse y aguantarse Ey, a joderse y aguantarse Dicen a joderse y aguantarse Esto es lo que veo yo desde mi habitación